En el año 2007, el servicio de Google Street View nos ofreció ver el mundo desde la carretera y en 360 grados. Hasta hoy, el coche de Google ha recorrido más de 8 millones de kilómetros. Hoy te enseñamos las fotos más curiosas. La banda de palomas ¿Habías visto alguna vez una foto así? Dicen que fue tomada cerca de una escuela de arte en Japón y que los alumnos al ver el coche de Google se pusieron unas máscaras. Torneo de justas Además de recorrer las carreteras del mundo, el coche de Google puede viajar en el tiempo, más o menos. En Dinamarca presenció un torneo de justas medieval protagonizado por niños. ¿Casualidad o estaba preparado? Invasión alienígena el coche de Google utiliza nueve cámaras dispuestas en su techo, para que no se le escape nada. Desde el cielo de San Francisco aparece una especie de nave nodriza extraterrestre que... ¿Serán amigos de las palomas? El hombre duplicado Desde que Google empezó a incorporar fotos de los comercios desde dentro, la gente ha demostrado ser muy creativa, como este empleado de un IKEA de Montreal, que no se conformaba con salir solo una vez. La piscina más extraña Seguro que al ver a esta familia en la piscina, el coche de Google pensó que ya era hora de cruzarse con alguien normal. Pero no, se equivocaba. Alguien colocó a estos maniquíes en mitad de la nada. Animales de bares En un bar de Texas, cuatro personas se disfrazaron de animales de peluche. La verdad es que la foto da un poquito de miedo. Si al entrar en un bar me encuentro esto, yo salgo la primera. Algo va mal ¿Notas algo raro en la foto? Una cabeza sin cuerpo, unas piernas sin dueño. Se ve que las imágenes de Google no han quedado muy bien y esta toma parece un poltergeist. Peluchas en el cielo. ¿Cómo llegó ahí? ¿A quién pertenece? Nunca sabremos esas respuestas. Más que nada porque el coche de Google pasó bastante rápido. Porque vaya barrio. El coche más pequeño del mundo. En este caso, debido al mal acoplamiento de las fotos hechas por Google, el coche que pasaba por la avenida quedó perfectamente comprimido. Bueno, al menos no tendrá problemas para aparcar. Buzos locos Después de recorrer el mundo y ver toda clase de cosas, el coche de Google nunca imaginó que huiría de unos buzos armados en una calle de Noruega. Si te ha gustado esta lista, compártela, el coche de Google te lo va a agradecer.